y los cantores Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes, Puerto Rico, les saluda Ulises Rodríguez y nos sentimos... Agradecido de su fiel sintonía a los sorteos de Lotería Electrónica, hoy miércoles 28 de diciembre se juega Wild Ball, Pega 2, Pega 3 y Pega 4.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 los premios menores, esas posibilidades de ganar. Y la doble revancha no se queda atrás. Cuenta con 575 mil dólares. ¿Qué esperas? Juega. También tienes millones de razones para pegarte con Powerball, porque esta noche cuenta con 215 millones. Cierra el 2022 como millonario con Lotería Electrónica. La suerte te está buscando como tú querías la revancha Añadiendo Wild Ball a tus pegas, tienes la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios. Así que, pídelo ya. Y justo ahora damos comienzo al sorteo de la tarde con Wild Ball. Veamos cuál es el número de hoy. Y es el 2. Repito, el 2. Ahora pasamos a pega 2. Mucha suerte, boleto en mano. Y pendiente a ese primer número de Pega 2 de la tarde de hoy. Y es el 2. Segundo número es el 8. El número ganador de Pega 2 de esta tarde es el 2-8. El 28. Y pasamos a Pega 3, favorito de muchos. Si lo jugaste, busca tu boleto que ya se acerca el primer número. Y es el 5. Segundo número es el 1. Y tercer número es el 3. El número ganador de Pega 3 de esta tarde es el 513. El 513. Y concluimos con Pega 4. Muyas suerte familia. Veamos cuál es el primer número de Pega 4 de la tarde de hoy. Y es el 1. Segundo número es el 3 tercer número es el 8 y cuarto número es el 7 el número ganador de pega 4 de esta tarde es el 1387 el 1387 1387 estos han sido los números ganadores de la tarde de hoy. Muchas felicidades a todos y todas. Entra a nuestra página oficial, loteríasdepuertorrico.pr.gov. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos en los sorteos de esta noche a las 9. Que tengan todos una excelente tarde. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica.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 Miércoles familia, miércoles de olores en nuestra cocina Goya con Chef también, bienvenidos a un nuevo programa estamos señores. Nueva edición para ustedes. Qué alegría poder llegar a su casita a días señores de despedir este 2022. Tenemos un programa excelente. Vamos a estar dialogando sobre tantos temas. Las mejores películas del cine del 2022 con nuestro Eri y nuestra Alexandra. También señores vamos a aprender una receta divina como le dije.